Los moradores de la comunidad de Mirabel se lanzaron este martes a la calle Cansados de las inundaciones que se producen en la zona cada vez que llueve Estamos ya que no podemos ya más con esto Mira, pues si tú puedes ver como el agua, los niños de la escuela no pueden pasar Los viejos se caen entre los hoyos porque ya no podemos más Lo estamos haciendo aquí porque la compañía de los puentes tapó el registro del agua Y mira, ya tú puedes ver la manera Lo que estamos aquí es que la compañía que está trabajando para allá de aquel haciendo el puente nos dañó el, el pasadero de agua aquí. La tubería donde pasaba ya me dañó y queremos que nos la arregle. Los residentes aseguran que las autoridades del gobierno no responden a su reclamo. Mira y voto todavía que ahora estoy llegando y mi vecino, gracias a Dios, me ayuda. Que él sabe lo que. Mire, son dos bombas que vamos a poner Mira, Esa y aquella. Él ¿eh? me va a ayudar a poner. ¿Dónde están las autoridades hoy? Pero mañana, en campaña, tú lo ves abrazando ni besoqueándonos. No importa los sitios que estemos y cómo están. Pero está bueno que nos pase. Y NTN Robinson Polanco.